tu retrato solo me hago daño al saber que por otro ella me ha cambiado cuando miro tu retrato solo me hago daño al saber que por otro Te entregué mi corazón y solo te has burlado Y ahora como tonta sola te has quedado Te entregué mi corazón y solo te has burlado Y ahora como tonta sola te has quedado